¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tengo tu oro! ¡Tengo todo el oro de LATAM! ¡Lo tengo yo! ¡Lo tengo yo! ¡El todo el oro del LATAM! ¡Viva los españoles! ¡Y tengo tanto que lo quemo! ¡Miren! ¡Miren cómo lo quemo! ¡Miren! Ah, ¡Lo quemo! ¡Batman! ¡Mira el tamaño de esas bolas! Go and Oye, Agus Como VIP Y yo como creador De este fantástico mundo Tienes como... la obligación De tomar mi leche Sí, sí, sí, sí. Te sí. la tienes, tienes que tomar. Si no te hago un barrabán y te sales. Toma mi leche. Es recién salida. Hoy en la mañana la saqué. No chavas, de maleta. ¡Ah! Y el, ¿O hubieran... ¿O hubieran mandado ¡El Oh, oh. A, a ver, a ver. Estaba, no, sí. Estaba un poco ligosa, ¿no? Ya digo ¿cómo sabe? No, no, a... ¿Cómo a pinche cosa? ¿Agus? No Estaba un poco ligosa, ¿no? Te... Eso me prende. Oh, okay, okay. <risa> ¿Cómo? ¿Munday? Mejor que sea tomable pues de vaca, ¿vale? Es que no me dejaron terminar, ahí. Ah, vale. Es que eres super... Bueno, supon... Sí, pu... <risa> <risa> Ya cabrón, hable bien. Suponiendo que Roster no va a venir, damos por Bet, conclui concluido Beto, este evento. Tocar, no es agua. Tríbale su WhatsApp. Oh, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. No perrito, este oh, amigo. Ven, dame un beso. What? <risa> Ah, ah, Pepito, Pepito, Pepito Como, como el sí. último invitado de la serie Es como, bueno, es tu obligación tomar de mi leche Gracias, bro <muchas> A sus asientos, señores Y señoras Pepito Vale, vale, silencio todos por favor Sentaros en su vuestro Sillón, silla Deja de intentar hablar como español, hombre Que comiences esta wea Boom. abajo, conocí. sit down Sit down Mis huevos, cabrón si Bien no sé. que lo monetizas Y bien que te llevas el dinero Tontito ¿vale? Denunciadito a todos al primer evento de Neveldan eh, Estoy muy nervioso Y este evento consistía en crear el mejor portal Bueno, el portal mejor decorado Y el que mejor decorado esté Ganará un premio de un objeto que él quisiera O sea, por ejemplo, yo te quiero un velo. No, va. no, no, espera, espera Espera que no, te corrija un poco Cualquier objeto que se pueda dar desde creativo. Pero con la diferencia que no tiene que estar. Bueno, tiene que estar nivelado con los compañeros para que no sea muy cheto. ¿Vale? Yo, puedo hacer un bloque de oro, de diamante, quiero decir. Sí, exacto. Pero más de 5 no te puedo dar. Te presento mi portal, el único en su clase que para nada hay una copia atrás mía. está Omnight. Joder, espérame. Estoy enseñando para que se mire bien en el enfoque de aquí. Si quieren suban como Omnight para ver. Suban como Omnight, pues, Y lo miran desde arriba. Yo creo, ah, vale. Esperas, esper bueno, ¿Puedo? espera, espera, Pepito, espera espera espera, espera, espera, espera, espera. Ven, ven, ven, ven, ven, Pepito, espera. Espera, cabrón. Necesito que Don Agus, el Agustín De los Agustines, venga Porque creé Una historia sobre mi portal sí, eso le Venid Hay Venid a por mí no tengo una historia, pero bueno. Leed el libro ¡Eh, lo completo! Hazme favor okay, vale. Pepito, ¿dónde estás? Todo desde cero ¿De El de portal nether de Calavera ¿No? Es un portal oh. distinto Ah, oh, coño, ¡Hola! ¿Portal? Porque... ¿Eh? El no. portal es una variante del portal al nether original que se encuentra en biomas específicos como el Bosque oscuro o el pantano Y que está hecho de bloques de oro y huesos de calavera en, en lugar de obsidiana Hay sí, sí, sí. que es que el portal del nether de calavera es un oh, antiguo no. portal que fue construido por una civilización desaparecida en el juego. Según esta teoría, el portal es muy raro y solo se puede encontrar en lugares específicos del mundo de Minecraft. Se cree que el portal lleva a un reino del Nether especialmente lleno de recursos valiosos y peligrosas criaturas. Aunque, aunque no hay una teoría oficial detrás del portal del Nether de Calavera, su misterio y rareza lo convierte en un objeto codiciado por muchos jugadores de Minecraft. La búsqueda de este portal es muy ob objetivo común para aquellos que buscan aventura, riqueza energía y riqueza en el juego. Sin embargo, los jugadores han creado sus propias teorías y espe espe espe especulaciones sobre el posible lore detrás del portal del Nether de la de Calavera. Y fin. Agus. Dime. Segundo portal. Segundo portal, ok. ¡Let's go! Ok, segundo portal. Explica un poco, Mugnai. A ver... Este es mi portal. En la Sagrada Espada de la Aldea del Warden. Así se va a llamarme aldea. Eso me Pepito. lo pido ahorita. Porque si... Sí, como a, como Pepito y Agus vieron en el episodio pasado. Fuimos a ver al Warden Sagrado de la aldea. ¿Verdad? Sí, sí, sí y Ese es el único Y el, el único y el primero que encontramos del guardán, ¿Verdad? Y así se llamará sí. La espada de la aldea Del... ¡Oh! Agus ¡Mira! ¡Hay una historia! Sí, sí, sí, sí, oh, una bueno. historia Vamos a... a ver A ver Ay. A ¡Ay! ¡Léela, léela! ¡Va ¿Sí? a matar hijo de tu chingada madre! Ok, ok ¿Qué dice? Soy la VTuber sin derechos y no quiero ganar ¡Oh! ¡Ah! Yo no puse eso en mi puta vida Pero es, eh, ahí ahora los escucho eh, entonces... Bueno, ese es el pedo, yo no tengo un pinche lore de esta espada, solo sé que Es del sagrado, bueno, de la aldea sagrada donde nosotros sí, nos reunimos Pepito, sí, sí. Roster y yo eh, Es la aldea sagrada del Warden Perdón, del guarden Sagrado, este simboliza al guarden que hemos visto y que me ha puteado varias veces pero ¡Eh! Pepito también tenía uno y lo está cambiando, ¡ojo! Eso es trampa ¡Trampa! No se pueden hacer modificaciones el día del evento, inciso A, del artículo 20 del código de Neverland Neverland Vale, Pepito, ¿puedes dar explicación de tu portal? siento solo si ganas moon eh, te podemos dar el portal si no no En serio no me pueden dar mi portal güey me costó un huevo hacerlo sabían no ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? Nada. Pues sí, ey, Pepita, explica no, no, no. tu portal por favor. Pepica, es Pepica. Sí, Pepica. <ríe> Pobrecito güey, a la convertida en vieja en ratito, dame un ¡Da! da Pepitos, da Lore. Da lore. Vale, pues yo seré el magnífico explicador de Lore, del, detrás del portal okay, de explica, dale. Rooster. Ah, entonces... ¡Venid! Venir a por mí, pero con la cara destapada. ¡Hijos de puta! Os leo el libro de Rooster el Nova. De... Ah, sí, sí, sí, Dice, porque... soy Rooster y no quiero ganar. Palabras de Rooster. Vale, espera, espera. Explicaré el lore del portal. Pónganse adelante a mí, por favor. Había una vez un niño que quería ser youtuber como yo. Pero al ver el portal que hizo el gran Alex B. O sea, yo. Pepito. Bueno, Pepito no. Rooster Nova empezó a hacer un portal que compitiera con el mío. Así que hizo el demonio... ...de Demon Slayer, no sé si vieron ese anime. Eh, sí, bueno, solo tacos váyanse por favor. <ríe> la Mira. cosa que... Había, Mira, ...ese niño, que la ese también, niño... Pero... ...no era Roster Era un niño que él tenía secuestrado... ...en el sótano. Así que una vez... ...lo mandó a trabajar... ...y se le ocurrió... ...este demoníaco. Entonces, sí. el niño... Se metió al portal y salió en el infierno. Cosa que él no quería salir ahí. Él quería ir al cielo. Pero Se cayó el lava y murió. En sufrimiento absoluto. Y fin. Joder, qué gran historia, tío. Me emocionaba y todo, macho. Qué final épico, eh. <ríe> buenísimo, buenísimo. Dale like al video, por favor. Que me costó inventarme esta historia. Uy. ¿Qué tengo más, Alex? ¿En serio qué tengo más? No sé. Bueno, bueno pues ese no, es el, el, el famoso Rooster, el Nova. El Nova. Yo tengo una decisión. Por favor, todos a la casa. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Oh. El universo me ha hablado. El universo me ha hablado, señores y señores. Y. Mi decisión es... El ganador o ganadora... Es... ¡Moon Knight! ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Soy yo! ¿Cómo? Eh... me la No espera ¿Cómo? ¿Y eso no habíamos quedado bien? ¿No habíamos quedado con eso, eh? ¡Eh! ¡Eh! falsificación! ¡Eh! ¡Eh! ¡Contratando al, al pinche admin! ¡Contratando al admin! Ya por cigarros. Me llevó tres... No, me llevó dos semanas hacer el portal. Y valió la pinche pena hacerlo. Pepita, quítate, por favor. Ahí está, gracias. La verdad, no... La verdad gracias. yo no... Gracias. La verdad, yo no esperaba ganar, se los juro. Más que todo lo estaba haciendo por... Lo estaba haciendo porque estuviera chingón y porque si no ganaba, pues aún así tendría mi portal en mi... En mi... En mi... En mi... En mi aldea sagrada, ¿verdad? En, las... en la aldea sagrada del guarden. Sagrada, ¿verdad? Y sé que esa historia me la saqué del culo, pero... Es que no tenía nada más. ¿Sabes algo? ¿Qué? Que tu portal consta tu aldea. Pero aún así... ¿El portal? ¿Quién, constru... ¿Quién construyó...? ¿El portal va a estar sí, sí, sí. aquí? ¿No va a estar en tu aldea? Pero... Mire. Si me Déjame matas... No. Nada, pero, pero todos no vamos a estar aquí, ¿o no? Vamos a tener que venirnos para acá, ¡Exacto! Por eso es un portal comunitario, solo va a haber uno en todo el mundo. ¿Aquí se yes. en serio? Sí. Güey, ¿sabías que nos va a la costa, En la aldea podríamos dejarla y en otros lugares, o sea... El diseño no. se podría quedar en tu casa, en la casa de roster, no, yo lo a ver, en no. mi aldea sagrada del guardo. No. Pero por qué... A ver, Agus, tú que eres el admin. Agus el... y yo lo habíamos hablado desde antes, así que no puede cambiar todo. Agus. ¿Y razón, Moon. a tu puesto de ganadora? Lo vas a Ale? A mí, a mí, a, a, a, a, a, a mí, a mí, a mí, dice, señora. a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a daremos a mí, a les a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a a <ríe> respeto, yo un que yo no ganar, si iba a por mí, no a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a a a a de compas, de comunidad, de compas, de streamers, de... ¡Compa de me gusta su vieja! De, ne de Neverland. Y lo que Tú trae colgando. Mi... A lo mejor no lo nota. ¡Pero ya ellos nos gustamos! ¡Ah, güey okay. ah. ¡Si pues sí, sí le dolió el comentario! ¡A ver, notamos Y se expone es escudo rápido. <risa> Mira. Me das mi portal. Yo renuncio a eso y le doy la, el cargo a Alex de tu portal. Pero me dejas mi portal en mi aldea. Pero no activarme. se va a activarlo. No, no, no se puede, loco. No, desactivado, siempre. No, es que no sabes, activado. Mira, es que sabes, siento que así podremos irnos más rápido. O sea, te a transportarnos a otros lugares. Solo a aldeas, existirá a uno. Casas, y ya. Por no si me interesa el contexto, solo existirá uno. A ver, Bebito, perdón, a ver, Agus, ¿tú te gustaría venir aquí, venir hasta aquí, para ir al Nether? Pero si él vive aquí a la par. Yo, yo no, no, es que... no, estamos súper lejos del Nether. Por pendejos, ¿yo aquí a la par vivo? No, pero justamente... Ah, no, digo, vivo, vivo súper lejos, lejos, lejos. Pues sí, Agus, ¿a ti te gustaría venir hasta aquí? Espera, espera, espérense, espérense, espérense. Agus y yo, Agus, ven, sígueme, sígueme, sí, sí, sí. Agus. No, no, vente, vente, pero, pero el volumen a tu micrófono Tengo pensado hablar como una, ¿eh? porque esto de un portal ya se había quedado solo como uno, comunitario, así que no hay vuelta atrás sí. Vale, pero ¿qué te parece que ella gane y le doy una réplica en su casa pero que no se puede usar? Me parece buena idea, pero mala a la vez. A ver, tú eres el VIP. Dame, dame, dame ideas, que puedo hacer? Okay. Yo diría que le hemos abierto el portal. ¿Pero solo uno se puede usar? ¿Que será el que va a estar aquí? Sí, No! a su casa, niño! ¡Para su casa! ¡Va a de diamantes de fría a su tío! ¡Vaya! Se lo doy, pero no se lo activamos, porque... Bueno, es una falta de las reglas, ¿no? Tenten, -ten, come mi zanahoria. Sí, sí. O sea, o sea, sí. Si él lo llega a activar y lo usa, sancionada. Ok, okay vale. Daremos nuestro dictamen con ella, vamos. Uy, el lastimón. Ni... Tenemos... Eh, Pepito, ¿qué haces aquí? Tenemos respuesta a tu petición, Moon a ver. El bueno, creador bueno. y el VIP. ¡Ya han decidido! ¡Ah! ¡Ah! A ver, explíqueme qué tanto tienen que decir ¡Ja, <risa> Ajá. <risa> por no. No puso pared <risa> ¡Nel! ¡Tan difícil! Aguántense. Cuando... Difícil. Vamos para a casa, arriba? tontos. Vamos a la casa. Vámonos para arriba, vamos para arriba ahí, en para Mesa para de ahí. parlamento, vamos, corran. Sí sí, sí, sí, sí, sí, la mesa que creyó yo. La mesa que hice yo, vamos. Ajá. Métete, no, no, sí, sí, sí, sí, métete, métete, métete, métete, métete, métete, métete, métete, <risa> Ya sé, van a ver qué dirán. No, pero tendrá su portal, pero no activado en su aldea. Y él que está activado estará aquí. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Agus, tú vives en mi aldea. Es ¿Sabes? una decisión a directiva. Ver, ver, no de miembros hablando... de la aldea. A ver, a ver. ¿Qué hice? Le estoy hablando. ¿Cómo? O sea, por favor, puedes cerrar tantito el hocico y yo hablo y ya luego me alegas, por favor. Eso es lo no único que te quiero decir. Okay. Okay. A ver Mira, Agus hizo la propuesta También De que incendiéramos el portal allá ¿Sabes por qué? Porque Agus y Pepito, Roster Viven conmigo O sea, Roster no tanto Pero llega a mi aldea, vive en mi aldea Y el único que está separado De todos nosotros eres tú Porque tú eres el más tryhard de todo, yo comprendo pero, ¿por qué no hacemos los portales, loco? Tú te quedas con tu portal, yo me quedo con mi portal, los encendemos, los encendemos y ya. O sea, hay que se quede. ¿Para qué tanto? Y además, no me vas a decir que ese portal que tú hiciste no te, no te costó bastante. ¿no? Porque sí, has lo, lo dejaré eso. en mi casa sin encenderlo. Porque para sí. algo sí si son spawn. Para a venir a recoger misiones, hacer de todo, hacer un portal, hacer de todo. El spawn es para eso. Y mejor miramos cerca, pues, mm, pues, nos miramos una fuerza. Y si y quieren vivir más cerca, les copio toda la aldea y se la pego aquí a la par. Dale, bro. Dale, bro. Sí, oui. <risa> Pero para eso me tienen que pagar con un besito. <risa> ya, bro. Uy. Uy. Eh. Creo que se me <risa> está parando. que no sé qué decir. Ya no sé ni qué decir. <risa> Así son rojas, <risa> Quiero otro dice Bueno, tenemos a una que se escapa. ¡A por ella! Ya no va a decir nada, lo que la verdad. Ya saben, si quieren, hagan lo que con el portal, si quieren. No. Me lo pongo a meter por el. ¿Eh? viendo! Este, ponemos el portal activado aquí y ponemos el otro allá, o sea, para estar con el teleportón, no hemos más chingón, cabrón. O sea, Solo no existirá que, uno. ¿Quién no entiendes? qué reglas? o sea, tú sabes pero, que yo soy, a mí me arrojo con tipo de arreglas, o sea. Vale, ¡les explico! ¡Fuera de rol! Uh -huh. Da mucho lag ¿Y quieres lag en el servidor? ¿Será la villana de este, de este cuento? Pues ya me están dando ganas de hacerlo, fíjate De verdad Bueno, pues, a, ver. a ver Así como hay un villano, hay un supetero, ¿eh? Sabías que Pero... los superhéroes no, no existen, ¿sabías? ¿Sabías que yo soy? Super Batman, digo Superman. Una en el hola. Ah, hola. No hay héroes en esta. No hay en esta pinche serie. Cállate y bésame. ¿Qué? ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué? Ay, estaba haciendo roll y me lo cagaste, pendejo. ¿Y sí, este va para YouTube. Chinga <ríe> la madre contigo! ¡Saca el clip! Madre, ¡Saca! ¡Saca el clip! Estaba haciendo roll y me lo cagaste, güey. Chingas a hasta... tu Wey, pues si dijimos fue de rol. Sí, wey, pero estaba haciendo rol, pendejo. Madre Dentro de rol? rol. Cállate. No, y bésame. Les presento mi pequeña base. Hombre, qué chiquito, ¿no? This is my house. Permiso, Alex, Ay, no se temple. ¿Qué hay en la casa de Alex? Ah, vacío. No sé, literal no hay nada. <ríe> literal solo en la base. No, ah, por que cierto, es ¿qué puse cristal morado ahí? ¿eh? Es Hostia. ¿Quieres una cama morada? Si no te traigo una de, de, de, de, de regalos Espérate, espérate que. Que mis cosas interesantes lo voy a agarrar, si no, con no lo que ¿Van voy. abrir aquí? Tú abre donde quieras. ¿Ah? ¿dónde están? Hijos? Esta es tu Seguro usaste puro comandos aquí. Puro comando No! Moonlight está de testigo! Ajá. No, a ver, a la, la, la, la base pelea. del suelo, esta no, o sea, esta, solo la copié y la pegué de donde, donde tenía mi casa anterior Pero la base de arriba, sí, la hice a pura mano Porque Roster ya sabía Poder, ya. Es que miren, les explico, esto, todo esto lo hice yo a pura mano, hasta el murito que está atrás Lo que sí, está sí, abajo, sí. solo lo aplané y replanteé árboles Porque, lo tuve que mover, porque Roster sabía la ubicación de mi, de mi lugar Así que no me gustó y me tuve que mudar. Y yo tal vez futuramente me venga por acá también. Puedo vivir aquí. ¿Sí? Tal vez si no me hartan. Si eh, no, si me me vendes un terreno, Alex. ¿Te, ¿Te vende una parcelita? Vende? Vale, mira, mira, mira, mira. Ven, ven, ven. Es más. Oye, re... Te la tengo ya hecha. Oye, me regalo sí, ya sí, que gané? gané. Aquí, aquí. Puedes vivir aquí. Uh, espera, no sé si está en la aldea del Warden. O de aquí. Aquí, aquí. Ahí es donde está Pepito. Mira. Ya le, ya le regalé un lugar a él. No. no. ¿Quieres uno igual? ¿Eh? Gracias, gracias. Ahí, vale ahí sí? pueden vivir los dos. No, no, no, no. No peleen, no peleen. Ahí, puede, ahí viven los dos. Esto significa ah, bueno. mucho para mí. Yo aquí solito hice mi imperio. Con ayuda de Mugnay de vez en cuando. Okay? Que por cierto. No tienen los videos, ¿eh? No, no grabó. Oye, ¿me puedes no. dar papas Por favor, ¿Puedo ir a agarrar papas de tus comidas más? ¿Qué... Mírate, zanahoria dorada. ¡Mi casco! Pinche, Agus. Te lo regalo, Agus, te lo regalo. Y la zanahoria. ¡Sí! ¡No! ¡Agus, devuelve! Vámonos de de aquí. a la verga a todos. ¡Vamos a la verga. Vámonos a la verga. Vámonos a la verga. No sé, papu. Si estás comiendo pito, pues invita, ¿no? Y hable. Y habla, pendejo, que estás en Discord. Ajá. Dosqueado, <risa> no, me... tipe. Habla, Druster. No sé por qué siempre pon, eh, entra al Discord, pero no es un habla.